y antes de entrar en lleno con el tema de Ezequiel queremos nosotros aquí junto a Ezequiel González junto, ah, junto a Sergio Romero y al propio Ezequiel González pues nosotros desde aquí pues unirnos al pesar que embarga no solamente a los padres que de manera directa fueron afectados con esta trágica noticia que dejó en vilo a todo San Francisco de Macorís y la región pues unirnos al dolor que en este momento están pasando esos padres y toda la región, porque todos, de alguna manera, hemos sido afectados emocionalmente por esta trágica noticia cuando la recibimos en el día de ayer. Porque todos los padres de estos jovencitos, de alguna manera, estamos mezclados, somos amigos. Así que nosotros, como medio de comunicación, como grupo Telenor, nos unimos al dolor y desde aquí nosotros pues, queremos pedirle a ese que todo lo pueda, que nosotros pues, tenemos la fe y la esperanza de que producto de la decisión de él que pasan las cosas, que se encargue también de suministrarle la fortaleza, la energía suficiente para que ellos puedan sobrellevar esta situación que es bastante difícil. En, de manera personal, pues yo quiero unirme al dolor de nuestra amiga, hermana, Denis Hernández y Milton, eh, fueron de los padres que perdieron eh, su niño, eh, nuestro buen amigo Abogado eh, Truman Suárez, su esposa eh, Surpicio Almonó También su esposa Así como también El eh, doctor Piña. Miguel eh, de la Cruz Y su esposa También la doctora eh, Bolívar Piña, eh, Piña También más, que todavía. fue de los que perdió su vida Así que todos los padres y eh, Familiares que hoy están afectados y que seguro eso tomará su tiempo para poder ellos pues, despertar, porque muchos de ellos piensan que esto es un sueño todavía, pero realmente son disposiciones de Dios y Él, él mismo se encargará de darle la fortaleza y la energía para que puedan reponerse y volver, eh, ¿verdad? Rehacer su vida, porque eh, ese es el compromiso. Hay que darle fuerza también a los otros. Eh, que vienen detrás y así mismo pues, seguir trabajando y luchando para permitir que los demás pues, puedan también ser hombres y mujeres de bien, así que pasa los restos de estos jovencitos que en el día de ayer perdieron su vida en este trágico accidente y conformidad para sus padres y madres y familiares en el día de hoy señor González no, al eh, igual que tú unirme al dolor de esta familia es algo realmente que es difícil de, de encontrar palabras que puedan describir el, el dolor que se siente eh, ante esta situación y si eso lo multiplicamos por cinco realmente eh, es algo terrible eh, pedirle a Dios que le dé fuerza a la familia, a la sociedad como tal para poder enfrentar una, una situación como esta en el día de hoy eh, serán sepultados en diferentes horarios eh, los restos de estos jovencitos. Eh, uno, tengo entendido que iban a ser son nueve, otros a las 10 de la mañana, otros en horas de la tarde, porque están esperando algunos familiares eh, que lleguen al país y es por eso. Así que en diferentes horarios estarán siendo sepultados los restos de estos jovencitos que en el día de ayer, en un trágico accidente aquí en la comunidad de Ranchito, La Vega, Perdieron la vida. Paz a sus restos.